que ni se les ocurra llamarme por otro nombre porque yo soy Elizabeth, como la reina y si me emborracho, que por lo menos se acuerden de mi nombre. ¿Sabía usted que el portal Animalitos Perdidos en Colombia registra cada semana un promedio de 31 animales de compañía extraviados? Y en un mes tan solo tres casos tienen un final feliz. Perros y gatos se pierden por descuido de sus custodios, quienes los dejan deambular solitarios sin vigilancia o no los esterilizan, permitiendo así que escapen por el instinto de buscar pareja. También hay extravíos accidentales y robos de animales de raza para la venta de sus crías. Sin embargo, la posibilidad de recuperar un perro o un gato es mucho mayor si el animal lleva placa y microchip de identificación. ¿Quién es esa mujer? ¡Ni idea! Yo la vi por allá jugando y tomando mucho. Elizabeth... ¡Ah! ¡Ella es la amiga que trajo el doctor! Aquí hay un teléfono. ¡Llamemos! Lo primero es sujetar al collar una placa de material resistente con el nombre del animal y los números de teléfono de la persona responsable. Lo segundo, buscar un lugar confiable donde pongan el microchip de lectura universal. Implantarlo es un sencillo procedimiento veterinario con el cual el animal queda identificado para toda la vida. Con esta tecnología, que apenas empieza a implementarse en el país, toda la información del animal y su custodio queda registrada en una base de datos. En caso de extravío, robo o abandono, esta podrá ser consultada con un aparato lector. Ay, ay mamá, conteste por favor y diga que ya estoy bien, que no llame más. Ay, sí, me tuvieron que traer. Pues me pasé de copas, ¿y qué? Por lo menos yo salgo precavida y doy señales. Ay, ay, ay, ay mi cabeza se me va a estachar. Pues no lo voy a dejar de usar. ¿Qué tal lo dejen a uno tirado como un animal? Grace, mamá, ¿dónde está la perra? Ay, qué susto. Pensé que se había perdido. Mamá, mañana cuando me levante, le voy a mandar a hacer una placa de identificación a Grace. Y usted también se debería hacer una. Los animales no son cosas, son seres que sienten. Y por eso debemos respetarlos y protegerlos.